Hola, ¿qué tal maestros tecnológicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de tu canal favorito, TecnoApps. Hey, ¿te gustaría tener la mejor aplicación para personalizar tu carga? Estás en el video correcto con la aplicación correcta, así que no te muevas, ponte cómodo y disfruta de este video, de este super increíble tutorial, en el cual te voy a abundar todo paso a paso. Sin más preámbulos, comencemos con el tutorial. Ok, mis amigos, una vez descargada e instalada la aplicación, quedará un icono como el que se encuentra en pantalla. Y procedemos a ejecutarla. Aquí estamos dentro de la interfaz de esta aplicación en la cual vamos a poder cambiar el tema al momento de comentar nuestro cargador. Vamos a darle un toque en esta parte donde dice Charging Animation. Damos un toque allí. Vamos a lo que es zona gratuita. Aquí zona gratuita. Y aquí vamos a elegir uno de estos temas el que más te guste por ejemplo te gusta este de este carro lo descargamos y lo aplicamos damos un toque aquí en aplicar y damos aquí en snow y aquí se ha aplicado ok yo voy a conectar mi cargador para que noten cómo se va a establecer ese tema al momento de conectar mi cargador doy un toque aquí lo conectado a conectar y automáticamente va a aparecer ese tema fabuloso, ok, súper increíble, cierto, súper genial, mis amigos. También vas a poder agregar lo que es eh, wire. Vamos a agregar un wire rápidamente aquí, por ejemplo. ¿Cómo lo vas a agregar? Simplemente te sales y vas a hundir la pantalla, vas a tocar la pantalla la presionada y te vas a ir lo que es Widget y vas a buscar la aplicación que hemos instalado. Vamos a buscarlas, damos un toque aquí Damos un toque y aquí vamos a elegir El que más nos guste De esto que se encuentra aquí Ok, vamos a elegir Rápidamente puede ser Este que se encuentra aquí Y vamos a aplicarlo Damos en set with head Al momento que descargue Y que y, y Para poder aplicarlo Ok, esperemos unos segundos, damos un toque En set with head Y ya te das cuenta que ya se ha establecido este widget súper increíble súper fabuloso súper interesante también cuenta esta aplicación con wallpaper o fondos de pantalla gratuito ya sea estáticos o eh, vivos o sea en movimiento súper increíble vas a poder aplicarlos de una forma gratuita hay muchos fondos hermosos muchos fondos interesantes muchos fondos eh, llamativos Y contamos también con los fondos en vivo Lo cual vas a poder aplicar gratuitamente Simplemente si hace un toque y das un toque En el botón amarillo y esperemos que descargue Ese increíble Wallpaper Ok mis amigos, súper increíble, súper interesante También contamos aquí Con unas opciones tools como por ejemplo la calculadora O un lector De, de, de, de, de QR También contamos aquí Con lo que es una eh, un LED para poder tenerlo en pantalla Como un como por ejemplo un, un fondo de espera Por decirlo Super genial Mis amigos si te gustó mi contenido Suscríbete a este canal Y dale un buen like a este video Activa esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video